Consol al aire, esta era la primera postura. Esta la llamamos, si os acordáis, barra. Con sol no es tan evidente, salvo que, la, que pongamos la postura aquí abajo en el traste 12. Pero ya sabéis que las tres formas básicas son barra, barra, F y re. O D, mejor. Eh, recuerdo, si no habéis visto el capítulo en que, que hablábamos de formas básicas de acordes, que barra es porque pongo el dedo como una barra, F es porque partimos de la misma forma que tenemos en el acorde Fa, ¿vale? esto sería Sol mayor en formato F, y Sol mayor en formato D es porque partimos, y por eso lo de, decía antes lo de Re, porque partimos de la forma básica que solemos poner para Re, que sería esta. Esto es Re mayor, o pues esto es... Sol mayor en formato de acorde D, ¿vale? Barra, barra, F, D. Bueno, pues cada uno tiene su forma de poner eh, la séptima. Entonces, eh, partiendo del de formato barra, con las cuerdas al aire, pues tenemos dos res que podemos poner fácilmente. Uno es así de simple. Simplemente pisar la cuerda primera en el tercer traste, ya tenemos re, ¿vale? O sea, perdón, ya tenemos re, ya tenemos la séptima. Y como estas dos cuerdas, la prima y la cuarta, están afinadas igual, simplemente una, una octava distinta, pues puedo pisar también esta y también tengo re, otra vez re, tengo séptima o las dos. Eh, que ponga esta o ponga esta, pues según me vaya interesando, por ejemplo, si estoy ahí tocando aquí o la melodía cae en los bajos estoy acompañando con la melodía en el cuarto, en la cuarta cuerda, pues hago, por ejemplo. Aquí estoy poniendo las dos, pero también puedo poner una. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Entonces, recapitulo, recapitulo, Sol mayor, Sol séptima, Sol séptima. Eh, pasamos a la forma F, y en la forma F lo que vamos a hacer es sustituir esta nota por esta nota, que coincide evidentemente con la que estábamos poniendo antes. Entonces hacemos... ¿Y ahora cómo hago para poner esta nota? Pues tengo que hacer una pequeña cejilla... En, las cuerdas segun, en la cuerda segunda y primera para obtener el acorde de re séptima ¿vale? otra vez re séptima sol séptima hostia... esto, mismo ¿vale? si no quiero poner el bajo con estas tres cuerdas también tendría el, el sol séptima entonces recapitulamos Sol, Sol séptima Sol séptima Sol séptima y ahora vamos a pasar a la forma que decíamos D de, ¿vale? esta es la forma D el mismo acorde y aquí el, el Re eh, perdón, otra vez Re lo tengo metido en la chorla el séptima de 7, séptima eh, lo que hace es vamos a cambiar esta nota por esta otra igual que hacíamos aquí ¿Vale? Esta queda igual, esta queda igual. Entonces, lo, tenemos que hacer un cambio de dedos. Por eso decía que es un poquito más difícil que... Aquí simplemente es... Pero aquí tengo que mover estos dos dedos. De manera que hago... He cambiado esta nota por esta. ¿Vale? Recapitulamos. Tenemos... Bajo, salvo que tengamos unos dedos muy flexibles, la verdad es que es muy difícil de poner. Se puede poner, pero creo que, que es un poco difícil. ¿vale? Y llegamos ya, por fin, al traste 12. Y en el traste 12, pues, tengo lo mismo que tenía aquí. Es decir, que si hago así, tengo también la séptima. ¿vale? Hay algunas otras formas de poner la, la séptima. Por ejemplo, esta. esta también, o sea, si lo veis, lo que estoy haciendo es, os acordáis que sustitu sustituíamos esta por esta o esta por esta, pues ahora vamos a sustituir esta por esta, son la, siempre la misma nota, de manera que recapitulando Y todavía hay más, ¿eh? no, hay más formas de poner la, la séptima en, otra, en otras inversiones. Pero bueno, con estas tenemos suficiente. Os recuerdo que todas estas formas son, son móviles, es decir, que estamos tocando en sol, pero que si tengo un acorde, por ejemplo, Re, que sería Re, os acordáis que teníamos aquí esto y esto era la séptima. Pues si tengo aquí la misma forma, la séptima se pone igual. ¿Vale? Re, Re séptima. Lo mismo si tengo aquí un acorde Do, que es la forma F, pues Do mayor, Do séptima. Lo mismo si tengo un acorde, que te digo, La aquí, perdón, esto es Fa, Fa, Fa, fa séptima, La está aquí abajo, La, La séptima, ¿vale? O por ejemplo, ¿os acordabais, o os acordáis sí, os acordaréis que acabamos de poner eh, Sol, Sol séptima, pues Do. Dos séptimas. De hecho, algunos leaks se basan mucho en, en esto. El famoso leak, este que. A ver si me sale. No lo me ha salido bien, pero bueno. Es eh, este leak que, que meten un montón en, en bluegrass. Eh, ponen esto, que es un dos séptima. ¿Vale? Bueno, eh, ya sabéis, practicar primero con un sol y luego lo vais moviendo a otras posturas. Yo lo que haría sería sol... Pondría séptima, séptima, luego pondría el do, eh, por ejemplo aquí, ¿vale? Y os voy a poner una más que, que se me estaba olvidando. Os voy a poner un séptima que se pone mucho en, en do. Cambio de plano para que se vea un poquito más claro. Bien, eh, os decía, se me estaba olvidando una. Tenemos el acorde do en formato F, pero esto está por aquí abajo. La mayor parte del tiempo, que cuando estamos tocando Bluegrass, estamos... Bueno, la mayor parte, mucha parte del tiempo estamos tocando por aquí arriba. Entonces, ya sabéis que habíamos visto que esto era Sol, y esto era Sol, ¿vale? Eh, Do, perdón. Entonces, ¿cómo hago este para que este Do sea séptimo? Pues lo que tengo es que poner este dedito aquí. una postura que se pone mucho mucho mucho en bluegrass, ya sea completa o simplemente así o incluso así. ¿Vale? Dos. Dos séptima. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí de momento.